Hola a todos, soy José Manuel, mecánico del departamento de movilidad CASE de CESBIMAP. Hoy, en nuestro banco de pruebas, voy a mostraros una mesa elevadora para baterías de coches eléctricos e híbridos. Cada día es más habitual encontrar en nuestro taller vehículos eléctricos. Para realizar ciertas operaciones es necesaria una serie de herramientas específicas, como puede ser esta mesa elevadora. Muy útil, por ejemplo, si necesitamos bajar la batería de alta tensión del vehículo eléctrico. Esta en concreto es de la marca Belgian y puede soportar un peso de hasta 1.400 kilos. Como veis, el accionamiento es hidráulico y puede alcanzar una altura máxima de casi 2 metros. Además, se puede regular tanto inclinación longitudinal como en transversal, hasta 3 centímetros. y tiene un movimiento libre de 35 milímetros. Esta mesa de trabajo dispone además de una plataforma extensible de 30 centímetros, muy útil a la hora de trabajar con componentes de mayor tamaño. Otra de sus ventajas es este espacio libre de unos 25 centímetros, que facilita el acceso con pluma si queremos, por ejemplo, trasladar la batería. Estas rocas mecanizadas sobre toda la mesa, son universales y sirven para la instalación de diferentes útiles de diferentes marcas. Hemos comprobado que este tipo de mesas de trabajo son muy prácticas, además de para desmontar la batería de alta tensión del vehículo, como mesa de trabajo para trabajar sobre ella. Además, para la extracción de motores, cajas de cambios, ejes u otros componentes del vehículo. Por el momento, esto es todo. Si te ha gustado nuestro vídeo, no olvides dar a like y suscribirte a nuestro canal en el YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo.